Hola, bienvenidos nuevamente a este segundo video del electivo para el doctorado de Neurociencia de análisis y adquisición de datos electrofisiológicos con el uso del software Igor Pro. Habíamos quedado en el tutorial anterior en eh, generalidades del uso del Igor Pro y ahora vamos a entrar en, en cosas más específicas acerca de las operaciones sobre ondas. En el, en el tutorial pasado quedamos en algunas propiedades de las ondas, ahora vamos a hacer algunas operaciones simples con ellas para ver eh, cómo podemos esas de a poco ir integrándolas en un programa. Entonces habíamos visto que esta eh, esta eh, esta onda era un registro extracelular de potencial postsináptico excitatorio ¿no? y que Tenía un cierto nivel basal normal de, de ruido y tenía esta característica que era una característica no biológica, se llama el artefacto del estímulo y unos cuantos milisegundos después aparece esta gran respuesta que es el potencial postsináptico excitatorio. Bueno, en nuestro archivo y work eh, eh, eh, dispuesto para esto, eh, tenemos de estos registros ¿ya? y tiene estos nombres un poco extraños, así W064607CH, que es un nombre arbitrario que le di, que tiene un significado que tiene que ver con las horas, los, los minutos y los segundos que fue obtenido y, y el canal en que fue adquirido. Bueno, entonces, como en un experimento IGOR, en memoria pueden estar almacenados muchas ondas IGOR. Tantas como límite de memoria tenga el computador. Entonces, ¿cómo las buscamos? Esas? Entonces, en este minuto nos podemos ir aquí a Data y al menú que dice Browns Waves. Ya, y en el Browns Waves nos está mostrando de que en memoria en este instante existen cuatro ondas: la wave 0, que es una wave que creamos al principio, la. Eh, la esta terminada en 0,7. Eh, que es la web que estamos mostrando ahora, y hay otras dos más. Y lo interesante en este panel de Brown's Wave, que tenemos al, al, algunas datos interesantes, es un, el tipo de onda, que es de eh, doble precisión, eso ya la vamos a ver cuando veamos sistemas numéricos, dimensión 1, quiere decir que tiene un solo set de datos, en Igor pueden decir, existir ondas multidimensionales, ¿ya? Y eh, la cantidad de puntos totales, recordemos que estos son los puntos eh, eh, totales eh, que están almacenados en la, en la onda. Otra cosa son las propiedades que tenga la onda. La escala en el eje X eh, está seteada como a, está entre 0 y 0.16 segundos o 1600. Eh, milisegundos y la escala está en segundos y la escala de los datos que está acá está en milivolt ¿ya? y está y, y esta este dato fue obtenido el 15 de julio del, del 2022 ¿ya? Eh, alternativamente uno podría eh, si tiene muchas cosas y quiere organizarse podría organizar estas ondas que estén guardadas en carpetas. ya eh, Y uno puede crear como distintos eh, carpetas o en Igor se llaman paths, o sea, eh, eh, huellas que hay donde uno puede guardar y puede, uno puede tener, eh, para la gente que sabe, eh, digamos, eh, un poquito o, o tiene experiencia en los sistemas operativos antiguos, eh, uno puede ir almacenando en carpetas y asociarle una cierta huella donde ir a buscar eso. Pero eso no lo vamos a ocupar ahora. Y bueno, tenemos solamente tres ondas para, eh, para utilizar ahora. Y aquí ya tenemos desplegada uno. Entonces vamos... Eh, desplegada la primera, la vamos a checar un poquito. Vamos a hacer un nuevo <risa> gráfico. con pues la segunda. Mira, la voy a poner acá no están en la misma escala que la otra voy a ponerlo así a la rápida en la misma escala, sí más o menos así uh, vertical expand ¿ya? ¿Sí? ahí se parece un poquito más a la de arriba y voy a hacer nuevamente un nuevo, un nuevo gráfico y con la otra que la voy a también a expandir Vertical expand, netamente para que se parezca un poquito. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres ondas. Entonces, nuevamente recapitulando, si se fijan acá en la coma, en la línea de comando, en la ventana de comando, fueron apareciendo los comandos que yo hice eh, eh, en la medida de que fui ejecutando acá. Entonces yo podría, por ejemplo, eh, algo súper simple, yo podría sacar un promedio de esto. ¿Ya? entonces algo muy simple para hacer un promedio sería eh, simplemente yo debería tener una onda que reciba el promedio entonces para eso voy a duplicar una de esas ondas entonces me voy al menú data acá y aquí está la opción duplicate waves ¿ya? entonces aquí me está preguntando use una, una wave como templado es decir donde sacar una copia entonces voy a elegir la primera, esa. Y esta la, la voy a llamar onda promedio. Muy bien, onda promedio. Yo también, dentro de los parámetros que tiene esta función duplicate, yo podría ponerle cursores aquí al gráfico y que me simplemente saque el rango de ahí. Me tire eh, solamente ese rango. Pero aquí no lo, no lo voy a hacer ahora, voy a hacer simplemente toda la onda que me saque una copia y fíjense que en la medida que voy poniendo opción aquí, aquí me aparece el comando que se va a ejecutar en la línea de comandos que está más abajo entonces le digo do it y acá apareció el comando ¿ya? entonces ahora como ya tenemos que entrar en onda de programar, simplemente le voy a decir display y voy a copiar eso, enter y sí. display onda promena entonces esta es una copia de esa ya, entonces qué operaciones puedo hacer sobre estas ondas entonces voy a hacer algo muy simple voy a poner onda promedio que es igual ¿no? a, la, a la primera onda para que terminen 7, esta más la segunda que es esa y más. La tercera es esa. Y eh, naturalmente como quiero el promedio, esto lo voy a poner entre paréntesis. Pero, abro paréntesis aquí. Eh, <coughs> abro paréntesis acá. Y la pongo dividido por 3. ya. Entonces aprieto entre acá. Y ahora onda promedio. Lo que hice esta operación sobre las ondas en mi, en, en mi línea de comando, fue simplemente sumar las tres y después dividirlo por tres. Así que la onda promedio eh, debería ser eh, una versión eh, promediada de las tres. Entonces, la primera predicción que podemos hacer es que la onda promedio se va a parecer al, a las tres, pero eh, como estoy, estas ondas tienen un cierto nivel de ruido, ¿ya? Eh, cuando uno promedia ondas que tienen ruido el ruido tiende a atenuarse porque está distribuido relativamente al azar entonces ahora voy a hacer otra operación que en la primera onda que, que dibujé voy a agregar la onda promedio y ponerla encima de eso ¿ya? entonces me voy en, al menú graph, fíjense que estos menús van cambiando dependiendo del contexto ¿ya? si yo me voy a la tabla aquí, aquí aparece el menú tabla con opciones para tabla pero ahora me voy al menú graph y aparece el menú Graph con opciones para Graph. Entonces, voy a Graph. Y le y le digo, PL al Graph. Perdón, eh, agreguele un trazo al gráfico. ¿Ya? Y ahí está onda promedio. Entonces, recordemos que no es necesario especificarle que es onda promedio versus un eje X. Que, se, que me da esa opción también. También podría hacerlo porque en la onda está contenido las propiedades de la onda que fueron, eh, fueron configuradas al momento de la adquisición de datos de estos datos. ¿ya? Y que dependían de la tasa de adquisición, de la tarjeta de adquisición, que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces le digo Tweet, y aquí me la agregó, no se nota, eh, porque la agregó con el mismo color. Entonces voy a cambiar las propiedades de estas ondas, simplemente me paro sobre ella y le hago doble clic. Y veo ciertas propiedades. Entonces aquí está la onda original que está en rojo. ¿ya? Y ahora selecciono onda promedio y la voy a cambiar. La voy a poner de color negro. ¿ya? Y fíjense, nuevamente aquí me aparece el comando que se va a ejecutar. Y que yo eventualmente lo podría copiar de mi línea de comando y ejecutarlo eh, de manera independiente de esta ventana. Entonces, eh, todo lo que estoy haciendo aquí puede ser programado y puesto. Como una función que ejecute estos comandos. Entonces, hacia allá vamos. Por eso estamos partiendo de la, de la parte gráfica. Entonces, le digo do it. ¿Ya? Y ahí me aparece la onda promedio. ¿Ya? Eh, con un valor de error un poco más disminuido. Vamos a agrandarlo un poquito. A ver, vamos a agrandar esta parte de acá. Le digo expandir. ¿Ya? Ah, no se ve tan notable, le hago control Z para revertir el paso anterior. Pero, por ejemplo, en esta parte del potencial posináptico excitatorio se ve que el, la negra, la onda negra está un poco más atenuado el promedio. Ahora, la primera lección que sacamos de esto para el caso de registro de celulares recordemos que lo dijimos en la primera sesión, que aquí la tasa de adquisición es 10 kHz entonces son 10 puntos por milisegundo. Y aquí tenemos apenas 3 puntos, ¿ya? Tres eh, ondas tomadas consecuentemente. Entonces, eh, deberíamos promediar muchas más para tener, por ejemplo, eh, a lo menos 10 para tener una onda promedio representativa de eh, una onda promedio representativa de los trazos de un experimento. Y esas son las zonas representativas que habitualmente eh, salen, eh, salen en un paper. Entonces, ¿qué tantos eh, datos yo debería promediar para obtener un buen trazo representativo en el caso de un registro extracelular? Bueno, veamos un ejemplo, por ejemplo, en uno de los papers publicados hace poco por nuestro laboratorio, aquí hay trazos representativos de, de potenciales de campos extracelulares. Y por ejemplo, en, en este caso que, que estoy marcando acá, el, estos eh, trazos que hay aquí son el promedio como de 20 registros, ¿ya?, es decir, eh, el, el promedio de unos eh, dos milisegundos de, de datos, y que uno los promedio y producto de, solamente de la que queda bastante suavizado el registro. Así que ahí tiene una, una ligera idea de cuántos trazos son apropiados de, para promediar, para tener una, un trazo representativo que uno eventualmente pueda poner en una figura de un paper. Bueno, entonces volvamos al, al experimento Igor. Entonces vemos que hay una... una hay una... Oops. Bueno, esto es algo bastante simple, o sea, simplemente promediar onda, pero hagamos algo un poco más interesante. Entonces, aquí tenemos, eh, vamos a tomar esta otra onda, vamos a dejar esta aquí tranquila a un lado, vamos a tomar esta otra onda que se llama w 064622 ya, y vamos a hacer algo interesante y que tiene que ver con, que después vamos a tener que programarlo es calcular la pendiente de este trazo. ¿ya? La, la, en el caso de los registros eh, extracelulares de hipocampo, que este es el caso, en la pendiente nos, nos da una idea de la eficacia sináptica. Cambios en la eficacia sináptica están correlacionados, pueden estar correlacionados con cambios presinápticos o postsinápticos. ¿ya? Entonces, ¿cómo medimos en el caso de hipocampo? hipocampo la eficacia sináptica, lo vemos como la pendiente del primer tercio del potencial postsináptico excitatorio, que es lo que tenemos acá. Entonces, primero que nada, ¿cómo se calcula manualmente en Igor en esto? Es muy fácil. Eh, primero tengo que determinar el, la posición donde quiero calcularlo y para eso necesito unos cursores para demarcar el rango de datos que quiero calcular y para eso me voy a al menú de gráficos y me voy a la opción que se llama show info entonces show info como pueden ver apareció un menú acá abajo ¿ya? y en menú tienes unos eh, eh, cursores que yo puedo hacer un drag and drop es decir puedo hacer arrastrar este el cursor de tipo a ¿ya? lo voy a poner ahí por ejemplo y el cursor de tipo b lo voy a poner acá ya, entonces, inmediatamente vieron que en la parte inferior de la pantalla cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, aquí me dice que el cursor A, que es la pelotita, eh, está posicionada en esta onda, Igor. ¿ya? Y aquí están los datos correlacionados a, a la posición de ese cursor. Por ejemplo, el, el cursor A está en el punto 143. Y esto hace alusión a la posición en esta tabla, 140. Esta es la otra onda, pero como es bien lo mismo, la posición 143, ¿dónde está? 143, uh, ahí está. Está en esa posición, la 143, que tiene ese dato, ya pero corresponde a un valor de temporal, 143 de 0.05, segundos, ya, donde está eh, esta onda. Y la onda B, que está en la posición 153, que eh, lo, lo puse, digamos, así al azar, pero justo eran 10 puntos más adelante, está en esta otra posición que corresponde a la escala de eje, de la escala temporal, en segundos. Y nos entrega alguna información adicional, como la diferencia en escala temporal el delta X ya es de 0.001 segundo ¿ya? es decir es como eh, eh, perdón, esa es la, la diferencia el delta X y también me entrega la información el delta Y que es, eh, recordemos el gi está en eh, milivolt eh, la diferencia entre esos dos puntos es 0.001 7, 8 milivolts. Ok. Pero ahora lo que nos interesa va a ser hacer un, un cálculo de, una, de la pendiente de eso. Y para eso simplemente usamos una regresión lineal. Entonces vamos al menú arriba, el menú de análisis. Y acá tengo el, una operación que se llama Curve Fitting, ajuste de curva. Y yo tengo, voy a ponerle aquí al lado, tengo varias opciones. Ya tengo <coughs> La opción es eh, lo, lo más fácil, un ajuste lineal. Tengo polinómicos, tengo un mo montón de ecuación de Hill, qué sé yo, sigmoidea. pero en el caso de hoy, de hoy día vamos a hacer una ecuación lineal que está descrita por esa ecuación, que sería el, el intersecto en el GI más B, que sería la pendiente. ¿Ya? Y X es el valor de la variable. Y eh, aquí me está mostrando la ecuación. O si yo lo quiero ver en términos de comandos que le hemos visto todo este tiempo, lo pongo ahí. Y es el comando que va a ser copiado a la línea de comando y ejecutado. Entonces el comando es curve fit. Eh, Ese modificador que no sé lo que significa. Eh, lo podemos ver en, en el help. ¿De tipo qué? ¿De tipo lineal? ¿De qué onda? Y aquí está seleccionada la opción entre el punto A, la posición PCR, de A, me devuelve la posición del cursor A, que ya vimos que era 143, coma la posición del, eh, cursor, del cursor B. Y dónde está seleccionado ese intervalo, en data options está, eh, yo puedo simplemente borrar esto y desaparece esto y me daría un ajuste lineal de, de todo el la WAVE W64622, lo cual no tiene ningún sentido. Así que yo en vez de decir eh, dejarlo en la opción determinada, yo le digo clic en cursors. Y me pone en la función otras funciones, eso es lo interesante, otras funciones que lo que hacen es ir a leer la posición. ¿ya? También están las funciones que tienen que ver con la posición relativa respecto a la eje, al eje de tiempo. Pero eso no lo vamos a usar aquí, vamos a usar solamente, eh, eh, a usar solamente la posición absoluta en términos de la posición de la celda. En la onda. ¿ya? No en no la escala del eje X. Muy bien. A ver qué otras cosas tenemos. Eh, en las opciones de salida. Automáticamente lo que hace. Igor. Y, y, y esto podemos creerlo o no. Eh, me va a graficar. Sobre esta onda. Una, una línea recta. Que responde a la ecuación. Que, que, que quiere calcular. ¿Ya? Entonces vamos a dejarla así, con las sub opciones por default. ¿ya? Y, y vamos a ejecutar esto, le vamos a tweet ya Y aquí en la línea de comando me, me tiró muchos, eh, muchos valores. Primero que nada, veamos la onda. Vamos a cambiarla de color. La onda que se llama, se llama igual que la onda original, pero le agrega el, el fit. El fit como prefijo al nombre de la onda Fit, la vamos a poner como negro. ¿Ya? Tweet. Y, y fíjense que la, esta onda también tiene las mismas propiedades que la onda original. O sea, tiene la escala temporal, de tal manera que si la pongo acá, me lo grafica en la posición que yo quiero. Entonces aquí tenemos... Bueno, de hecho se ve como un poquito chico. La vamos a hacer un tamaño, tamaño 3, por ejemplo, para que se vea más gruesa. Ya. Entonces ahí está... En el, recordemos un ajuste de curva lineal en el primer tercio de la respuesta más o menos ¿ya? y eso me entrega ciertos coeficientes y aquí eh, por default lo que hace es imprimir lo, el, todo el procedimiento con diversas variables en, eh, en la onda eh, en, eh, perdón en la, en la línea de comandos entonces, acá está el coeficiente A, ¿ya? donde intersectaría eh, el eje Y, eh, este ajuste de curva, que es uno punto tan, y tanto, o sea, está, respecto a este gráfico, está muy por arriba, ¿ya? por supuesto, porque está en esta posición, y intersecta por allá arriba en el gráfico. Y aquí está la pendiente, que las unidades que debería tener son unidades de milivol partido por eh, segundo. ¿Ya? Porque son las unidades de la, de la, perdón, eh, eh, la unidad que tiene esta onda. ¿ya? Y me da un cierto error también más menos algo. ¿ya? Entonces aquí yo tengo un valor dependiente de menos 77 para este trazo. entonces eh, No tengo que hacer nada exótico. Pero otra cosa que... Eh, Igor genera a ver, vamos a ver dónde está eso eh, lo primero que me dice después de que ejecuté el comando dice que esta onda fit acá está guardado estos valores el a y el b está guardado en una onda que generó automáticamente que le, por, de, por default es, eh, tiene ese nombre que se llama wcoef wcoef en la posición 0 y en la posición 1, er, vean aquí que es la ecuación. Entonces, para que veamos esta cosa, nos vamos, vamos a generar una tabla. En, vamos a Windows, New Table. Buscamos la WQF, que está ahí, en la lista de ondas. ¿ya? Y me interesan los datos nomás. Do it. Entonces, aquí tengo la tabla. ¿Qué contiene los valores que acabamos de leer? El valor del intercepto, el eje el en el A en mi ecuación que yo vi al principio y el valor de la pendiente así que yo eventualmente yo sé que en esta onda COEF se ha guardado temporalmente este valor entonces ¿cuál es el primer problema desde el punto de vista de la programación que tengo? imaginemos que tenemos que calcular y es así a lo que vamos a llegar al final de este electivo, un programa que no solamente adquiera el, el dato, sino que calcule, por ejemplo, la pendiente. Y eso queremos guardarlo en alguna parte. Entonces, si vuelvo a ejecutar el Curve Fit ¿ya? sobre otra onda, me, esos valores se van a sobreescribir. Entonces yo tengo que guardarlo en alguna parte. Entonces primero lo voy a hacer manual. Entonces voy a poner aquí, voy a generar una onda, voy a poner... Eh, si le pongo un número, por ejemplo 1, me genera inmediatamente una onda que se llama wave1. Recordemos que del tutorial anterior automáticamente se generó la wave0 por el solo hecho de meter datos. Entonces, wave1, le puse un 1, pero yo quiero guardar ese valor. ¿ya? Entonces, simplemente, como yo asigno un valor eh, obtenido de otra onda? a esta onda que se llama Wave 1, ¿ya? donde yo iré guardando datos. Entonces, Wave 1, la sintaxis es la siguiente, Wave 1. Ahí está, Wave 1. Y le voy a decir Wave 1 en la posición 1. Y para eso yo uso Ay, Vamos a hacer la, la del flojo. Vamos a, a copiar de acá arriba. Simplemente vamos a copiar estos paréntesis cuadrados. Entonces, en Wave 1 le estoy diciendo acá abajo en la línea de comandos, en la posición 0, va a ser igual a WQF1, vamos a copiarle aquí WQF1, ¿no? al valor almacenado en WQF1. Entonces le hago enter y fíjense lo que ha cambiado en mi tabla. Ahora este valor vale eso, pero quedó guardado ahí. ¿Cómo sé que quedó guardado? Entonces voy a hacer, voy a por ejemplo cambiar la posición del cursor B y no necesito, recordemos, no necesito ir al menú ahora porque ya tengo el comando. Entonces voy y eh, simplemente con las las flechas para arriba y para abajo ya me voy retrocediendo a las cosas que yo hice en esta área del. Esta se llama la historia de los comandos. Esta área de acá me voy retrocediendo aquí y ahí tengo la línea del comando de la, eh, de la regresión, eh, del ajuste lineal de curva para obtener la pendiente. Entonces simplemente aprieto ENTER, ya lo copia a mi línea de comando que está acá abajo y vuelvo a apretar ENTER. Entonces fíjense, el, varía, el valor acá de la pendiente cambió, era menos 77 ahora 86 y obviamente cambió el coeficiente acá en la tabla pero no ha cambiado el valor en la web 1 porque le saqué una copia de eso. Ya. Ok. Ah, entonces, aquí vamos a almacenar ese. Entonces, ahora vamos a. Eh, a ver, vamos a tomar otra onda. Ah, aquí tenía la otra onda, ya la tengo lista. Una onda distinta que ya tiene unos cursores puestos. Ya y de hecho ya le había hecho un ajuste de curva, no me gustó mucho, lo voy a poner aquí, y voy a volver a ejecutar eh, esto, pero esto para esta otra onda ya, entonces para ahorrarme todo y de ir al menú del Curve Fit, yo simplemente voy a copiar el comando de Curve Fit, pero ahora es otra onda eh, esta era la que terminaba en 46.22, estoy viendo acá la parte de arriba, esta es la Termina en 4637. Entonces en alguna parte. Yo voy a buscar en la historia. Para no escribir la mano. dónde está el 4337. Que hice algo. Uh, por ejemplo en el display. Ya. Ahí está. Ahí está el display del 4337. Lo copio. Le digo copiar. Y lo voy a sobreescribir acá. Baste. ¿Ya? entonces mi comando ahora quedó realice un ajuste de curva de esta otra onda que está aquí ¿ya? Y, eh, y utilizando de nuevo la exposición de los cursores ¿ya? entonces le digo enter ya, obtuve nuevos valores aquí se actualizó, voy a cambiarla de color 3 al igual que la otra vez y tengo un ajuste de curva nuevamente de otro trazo distinto al anterior y con nuevos coeficientes. Entonces aquí eh, cambió la, la, la onda de coeficientes. ¿ya? Y aquí, eh, aquí el momento llegó de probar algo que seguramente no es intuitivo. Entonces, yo debería, si quiero guardar ese 67, debería eh, eh, repetir el comando que le asignaba ese valor a la wave 1. Entonces, vamos a buscar el comando. ¿Dónde está? Comando, ahí está. Entonces, recordemos: wave 1, ya. Ahora, yo quiero guardar este nuevo valor de esta otra onda, pero que está. Eh, pero no en la posición 0, porque era de la otra onda, la pendiente, sino ahora la, la que era en la posición 1, o sea, ahí. Entonces yo debería poner esto ahí. Web 1 en la posición 1 y nuevamente la misma onda W coeficiente que contiene el valor de la pendiente. ¿Ya? Entonces yo aprieto Enter acá y, oh, surprise, no pasó nada. Es más, me sobrescribió el otro. <risa> ¿Y eso por qué? Entonces, aquí bien, ya empezamos la parte de lo que los programadores llaman el debugging. ¿ya? Eh, no existía, en términos formales, eh, en memoria en la web 1, la posición 1. ¿Ya? Eh, porque esto, esto está vacío. ¿Ya? Entonces, el Igor no entiende que ahí yo quiero en la posición 1 y no 0. Entonces, para eso, yo tengo que crearla. Entonces, para eso existe un comando que se llama insertar un punto. Entonces me voy acá, vamos a hacerlo primero con menú. Entonces nos vamos a data eh, eh, y nos vamos al menú al que dice insert points. Entonces eh, insertar punto en la onda 1. en la cantidad de puntos 1 le digo do it. ¿Ya? Entonces ahora fíjense que cambió acá. Me insertó un punto en la posición 1 eh, eh, pero que contiene eh, un 0. Por default, en, al menos en esta versión de Igor, en la nueva es, es un poco distinto, es más parecida a MATLAB en ese sentido, en la nueva versión de Igor. Eh, inserta un punto en la posición 0. O sea, perdón, al revés, inserto un 0 en la posición que yo genero y eso reserva un espacio de memoria. Ya. Pero, ¡ay! Pero ya borré el dato anterior. No importa, vamos a hacerlo de la manera. Eh, ya que tenemos los comandos, sería muy fácil. Entonces, yo me voy a mi. a la otra onda que generé hace un rato. Esta, la. estoy marcándola acá, la 22. Aprieto Enter. ¿Ya? Me calculó la ajuste de curva y vuelvo a repetir el mismo comando que en su momento eh, era para la posición cero. ¿Ya? Y aprieto la posición, eh, el comando de nuevo y ahora recuperé el comando. Parece que hice un pequeño cambio de la posición del cursor porque no es menos 77, menos 76, ya no importa. Y eh, y ahora vuelvo a repetir para la otra wave, la wave que termina en 4637. Busquémosla en la historia. Ahí está. Ah, no, eso no es. Ahí está. El ajuste de curva, 4637. Hago Enter. Cambió la onda acá, la w ya Cambió la pendiente. Y ahora que ya tengo el espacio reservado, eh, bueno, ahí está. ahora que ya tengo el espacio reservado en la posición 1 simplemente cambio acá, le pongo posición 1 y que me copie el coeficiente entonces ahora no sobreescribí el valor anterior entonces ¿qué aprendimos con esto? que eh, en Igor y esa es la facilidad que tiene yo por no saber programación y simplemente hacer la operación en el menú en este caso hicimos una regresión lineal y eh, eh, en distintas ondas ¿ya? recordemos que la pendiente eh, de, la, de este trazo que es un potencial postsináptico excitatorio es una medida de la eficacia sináptica ¿ya? y mientras más, eh, más rápido la pendiente sea más grande la sinapsis funciona más rápido ya vamos a entrar más adelante en clase de lo significado fisiológico molecular de eso Ahora simplemente estamos viendo los datos y eso genera y no interesa saber el, el valor de la pendiente. Y, vemos, y generamos una onda automáticamente para guardar eso, pero oh, surprise, nos dimos cuenta de una propiedad que es natural de muchos lenguaje de programación que yo tengo que reservar un espacio si quiero guardar datos, generarlo primero y eso lo vimos con el comando insert point y después asignarle el valor. ¿Ya? Y después yo puedo hacer lo que quiera con las otras ondas, pero yo ya guardé el valor que me interesa para esta operación. Eh, ya lo guardé en, esta, en la way 1. Entonces, es muy importante cuando empecemos a diseñar nuestros programas es que si yo quiero obtener un dato electrofisiológico, en este caso la pendiente, yo tengo que tener en el, en el mundo Igor, y eso en realidad pasa en cualquier lenguaje de programación, tengo que ponerla en alguna parte. ¿ya? Y aquí vimos la asignación directa. Una onda donde se generó eh, el dato ¿ya? y la asigné directamente a la onda eh, eh, que es la W coeficiente y se la asigné a otra onda. Yo también podría asignárselo a una variable, ¿ya? pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de este tutorial. Por ahora quedamos hasta hasta acá.